Eh, eh, está relacionado con lo que hablamos de amenazas y vulnerabilidades. Primero, trabajamos con las amenazas o los peligros, es sinónimo. Amenaza y peligro es sinónimo. Solo que a veces utilizan adjetivos, por ejemplo, amenazas naturales, amenazas antropogénicas, aquellas ocasionadas por nosotros como sociedad. Antro viene de la palabra humano. Entonces, amenazas provocadas por la humanidad o por nosotros como sociedad. Entonces, esa, este ejercicio lo va a hacer con ustedes, lo va a dirigir Yasmina. Entonces, este, ella le va a establecer las pautas y también les va a dar, les, asignar el orden de participación. Tenemos, son las 7 y 35 y vamos a tener 10 minutos deliberando sobre este problema. Adelante, Yasmina. Sí. Eh, nada más, no sé si puede hacer, eh, puede poner su pantalla en pantalla completa, porque tenemos a la derecha una parte negra de terminar la presentación con diapositivas que quita, quita visibilidad. Mm. Ok. Ahí. Ok, ya está mejor. Okay. Sí. Entonces, te, pero, tenemos un ¿sí? croquis. Perdón, Jenny. No, yo es que Douglas puede poner la pantalla eh, más eh, pantalla completa, pero estoy viendo a ver dónde. Adelante, Yasmina. Ok. Entonces, eh, ese es un croquis realizado por el eh, Comité Comunitario de Calle El Alto en, eh, en Alajuelita y eh, es el croquis de amenaza de su zona de, de trabajo. Entonces, como eh, tal vez logran ver, no sé si... Ok, eh, tenemos eh, un, el croquis que eh, básicamente en gris son eh, las calles. Ajá. Ok, ahí en el, en el Zoom que está haciendo Douglas, pueden seguir esa que es la calle principal de esa comunidad. Ajá. Y también vemos en azul eh, las quebradas que tiene ahí igual la comunidad. Ok. Ahí además ven cuadritos azules que representan eh, la, las casas. Y ellos eh, hicieron algo muy, muy bueno, eh, es que pusieron, cru eh, hay cruces eh, eh, rojas que señalan dónde están ubicadas las personas que son eh, miembros de la junta directiva del comité. Así, cualquier persona puede llegar eh, a, a la casa de, de ellos, tienen como ese, ese punto de, de referencia, digamos. En este mapa, también como es croquis de amenazas, van a ver otros símbolos. Por ejemplo, aquí donde está en este momento, este sector, ven eh, triángulos blancos sobre el fondo azul y si revisamos lo que dice eh, ahí la simbología, vamos a ver que eh, esos símbolos son para eh, peligros de fuego que corresponden a, eh, por ejemplo, almacenamiento de gas o también... Eh, eh, se me fue la palabra eh, eh. de materiales peligrosos sí ajá exacto porque de pinturas, son aceites, ajá. inflamables ajá. Porque veces... exacto, ¿Cómo? exacto. Ajá. inflamables sí exactos exactamente y a veces eh, eso no, no es eh, legal digamos no, no es así como eh, algo que, que esté definido, sino que, eh, que son así lugares donde llega la gente para hacer unos arreglos del carro, digamos como informales, y allí almacenan ese almacenan ese. y eh, también eh, tenemos zonas verdes que están eh, ahí igual eh, ubicadas en se ven en el mapa y no sé si se me eh, se olvidé algo. Los sectores. Ajá, los exacto. Entonces, ahí eh, ven que hay números en amarillo que corresponden a zonas delimitadas por eh, líneas verticales y horizontales, son eh, sectores. La idea es que eh, nosotros nos podamos entender más, eh, de, de forma más fácil. Entonces, eh, si quieren hablar de un sector, entonces van a hablar del sector 1, del sector 3, del sector 5, etc. Entonces, ahí la idea es, en base, eh, con base en este eh, eh, en este croquis de ese, eh, esa comunidad, eh, vamos a reflexionar eh, dónde pondríamos eh, nosotros, si fuéramos miembros de este comité, eh, dónde les parece que deberíamos colocar esas señales. Entonces, eh, vamos a pensar en, en diferentes escenarios, por ejemplo, en caso de incendio, en caso de inundación, en caso de terremoto, donde deberíamos tener esas señales para orientar a eh, las personas o que viven en ese sector o que en este momento se encuentran en, eh, en esta zona. Perfecto. Yo voy a volver al plano total y voy a entrar sistemáticamente para que cada participante vaya haciendo una revisión visual, ¿verdad? Entonces, voy a, voy a hacerlo en, por sectores, Yamina, para que ¿Sí? usted puedan tomar el ejercicio. Entonces, voy a empezar por el 1, voy a acercarme al sector 1, ¿verdad? Que está en este sector de acá. No sé si ve la manita, el mouse. ¿Sí lo ven? Sí, no. sí se ve. Okay. Uh -huh. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, por favor, detallen, no les vamos, porque es un ejercicio interpretativo. Hagan ustedes la lectura visual, Estoy en el sector 1. Nada más para aclararle, tal vez ahí donde estaba el sector 1 es la entrada de la comunidad. Ahí donde ven después que dice Ajá. calle principal. Entonces, por aquí, eh, por aquí se entra la comunidad. Sí. Hay otra cosa, el elemento, Janmina, que podríamos agregar también ahí, es que ellos delimitaron su área de cobertura. Esta es su área de ataque, digámoslo así. En caso de la crisis, ellos no sumaron más barrios, ellos se quedaron con ese barrio en términos y el croquis cumple con la función. De hecho, es uno de los mejores eh, croquis eh, que tenemos en términos de eh, la forma en que se hizo de manera integrada y el detalle, las características que lograron recolectar de una forma muy interesante. Uh -huh. Entonces, el sector 2, sector 3, aquí tiene un área verde, nada más. Eh, sector 4 sector 5 sector 6 sector 7 siete, 7a siete no tiene la numeración, está a la parte del 5, es 7A. El 8. El 9, les voy a dar un detallito, una uh -huh. pista que no está, es un error del mapa, pero posiblemente por omisión o no sé. Pero este sector que está aquí, este que está donde está el, la manito. Lave en sí. la mano, sí. Sí. Encima sí, claro. el 9. Ajá. Es la escuela de la comunidad. ¿Verdad? Ahí tenemos un error de, técnico realmente. es Porque no puede. La escuela tiene que estar bien identificada con la nomenclatura apropiada. ¿Verdad? El 9 tiene eso. El 10. Detalle en el 10. El 11 y el 12, ahora me voy para el mapa completo, adelante Yamina. Sí, entonces, ya que eh, pudieron observar ya más, eh, más de cerca el mapa, eh, la idea es eso, eh, háganse las preguntas y todo, que eh, viendo dónde están las amenazas y todo, Dónde se podría colocar esas señales, como les digo, estamos pensando en eh, varias amenazas que podría ser por incendio, por terremoto y o por inundación. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a eh, reflexionar sobre eso, dónde colocaríamos esas señales. Eh, eh, Douglas, nos, ah, y también, claro, si, si ahora cuando les voy a dar la, la palabra, no es solamente eh, decir, ah, yo pondría una en el sector 1, por ejemplo, sino tienen que dar una justificación, de verdad, imagínense que eh, todos somos el, el comité, ahí de calle el alto, entonces, eh, cuando dan así como una... Eh, una, una pista de dónde lo pondríamos, la idea es convencer también a los demás. Entonces, ¿cuál es la razón que eh, hace que ustedes pondrían ahí una, una señal? ¿Dudas? Eh, no sé cómo procedo, si sí, eh, voy dando nombres o... Yo creo que sería, haga el barrido, eh, por nombres los tenés en la lista, ¿verdad? Si puedes ver la lista. Ajá. Eh, si, la pregunta, si la persona no contesta, pasas a la otra, así sencillamente. Ok, está bien. Vamos por entonces, vuelta, vamos por ronda. Ajá, ok. Entonces eso, no se estresen, si, si no saben, eh, pasamos ahí. Exacto, eh, claro, no se ok, entonces eh, voy con Alejandra. No sé si eh, usted ya tiene en mente algún lugar donde podría, eh, se podría colocar una señal y por qué la pondría en este lugar. Pueden encender el micrófono. Eh, Buenas, perdón. Este, este, creo que tal vez en el sector 8, en la, en la zona verde, colocaría una, señal, una señalización de punto de encuentro de, para evacuación. Ok. Ok. ¿Por qué, la, ¿por qué pondría eh, ahí específicamente este, esta señalización? Bueno, me parece que las zonas verdes es como un espacio donde está... Este, es amplio y podría este, acumular la gente para evacuarse y hay varias, varios este, puntos, digamos, cerca de donde puede estar este, cómodo para llegar de algunos okay. otros sectores. De acuerdo. ¿Está pensando en algún peligro, alguna amenaza específica de las tres que, que yo le dije de incendio, inundación, terremoto, ¿O sería para las tres? Creo que funcionaría para lo que es de terremoto e inundación, porque cerca hay un... para incendios, y el incendio es en ese cuadrito rojo, entonces estaría muy cerca. Ok. Sí. De acuerdo. Entonces no sería opcional. Ajá. Ok. Muy bien. Vamos a, a seguir. Eh, Anais. Au. Oh. Este Yanina, yo, yo me ubiqué, es que yo acabo de llegar, ¿verdad? Porque tuve un accidente, le puse un mensajito oh. a Douglas. Mi hermano tuvo un accidente. Buenas noches a todos y entonces estoy así. Yo me ubiqué aquí, pero tomé este esta ubicación del mapa como si fuera en mi pueblo, ¿verdad? Entonces eh, ahí yo no tengo muy claro dónde está la escuela, dónde está la iglesia, entonces me cuesta como ubicarme. Okay. Yo, sí yo sí les voy a decir que eh, ya en mi comunidad, digamos, ya yo tengo la señalización en, en el barrio y por qué, porque es, que ¿Por estamos, qué se le, eh, este es el ejercicio con base en ese plano, o sea, el ejercicio está enfocado ¿sí? al análisis de esta, esta, de esta. Yo entendemos después pasamos a lo de él. Ajá. Lo de su banquilla. Y todo paso. Uh -huh. Ok, de acuerdo. Sí, lo que puede hacer, eh, como, como está, está eh, viendo justo en este momento, es eh, seguir ahí escuchando y si en algún momento se ubica mejor, entonces nos levanta la mano y le, le devolvemos la, la palabra, si ¿sí sí. le parece. Sí. Sí, es que eh, tendría que estar el plano como más, más en toda la pantalla para ubicarme bien. Ok. Eh, Elizabeth, adelante si tiene alguna eh, alguna idea. Sí, yo, yo pondría este en el cuadrante 10 tenemos una quebrada ahí. ¿eh? Eh, ok. Y uh -huh. también estaba viendo eh, que en el este es el cuadrante 10, el 11 también. En el 11, el 11, sí, el 11 todo, porque está ese cuadrante tiene tres quebraditas ahí. Ajá, ¿qué pondría? ¿Qué tipo de señalización pondría ahí? Eh, recuerde que tenemos flechas, puntos de encuentro. Eh, Serían las de, de, las de peligro. No tenemos. Ajá. Son cuatro, cuatro señales, son, son de flechas puntos de encuentro. Ajá. O son flechas o son puntos de encuentro. hay flechitas. ajá okay. Son flechitas. Okay. Listo. De acuerdo, perfecto. Ajá. Erika. Ok. Estoy viendo ese en el cuadrante. Yo creo que en el cuadrante 6 hay un río, ¿verdad? Una quebrada. Ya, ya, le, ya le ponemos zoom. Ajá. Ahí está. Ok. Ok. Sí, ¿verdad? Ok. Eh... No sé si sería entre el cuadrante o en ese cuadrante, es que ahí es tan pequeño, en cuadrante 7 quizás. Uh -huh. No, en cuadrante 7 ahí... no. No. Es que, es que veo una zona verde que puede ser cerca de la zona del río. O sea, no hay como una zona de acceso a esa parte que está libre en la parte de atrás de las casas, digamos. O sea, no, no encuentro un punto. Uh -huh. ¿Podría Esa ser más, no? más pequeñito? Es, eh, bueno, ¿cómo le digo? Que se note más el croquis. El croquis. El, el, el mapa. ¿Sí? Ahí, okay, ok. Qué complicado. ¿Sí? De, en, en el cuadrante 4, un... Sí, en el cuadrante 2, 4, 2 y 4, puede ser uno de... de, de... De punto de encuentro. Ok. Y flechitas de y las flechas serían sola por la por la carretera, ¿verdad? Porque por la principal, no sé decirle, por la carretera principal, uh -huh. eh, las flechas de zona de evacuación hacia, hacia, la, hacia, hacia esa zona, la 2 y la 4, creo que era. La 2 y la 4. Ok, de acuerdo. Gracias. Esmeralda. Hola, yo lo pondría en el cuadrante 5. Pondría de inundación y de fuego. Ah, Recuerde que esas no, ten, no tenemos para señalar el peligro. Tenemos o flechas de ruta de evacuación de un lado o del otro o tenemos los puntos de encuentro. Ah. Ajá. Ah, Entonces, ok. ¿Qué pondría? Ahí no pondría sirve flechas? ninguno. <ríe> <risa> este, vamos a ver, don no pueden um, um, ampliar el eso porque veo solo el cuadrante cinco, <tose> Tal vez, eh, Yasmina, tal vez eh, poner un poquito en grande la simbología. Entonces así uno se ubica mejor. Y eso es lo que ocupa. Ok. Ya Douglas se lo dice. Uh -huh. Yo digo que en el cuadrante 3 pondría uno de punto de encuentro porque hay zona verde y está alejado del río. Ok, perfecto, muy bien. Gracias, Esmeralda. Eh, Jenny. Bueno, eh, para cualquier comité, primero que nada, tiene que conocer su zona. Y para ponerles, un, un, digamos, las señales en este mapa, hay que conocer la zona cómo está ubicada y cómo está, digamos, el sector. En el cuadrante 8 habría que poner ruta de evacuación porque son calles eh, muy empinadas que no tienen salida. Igual que en el cuadrante... Ábralo un poquito, por favor. Igual que en el cuadrante 5 también señalamientos de evacuación. Uh -huh. En el cuadrante... Un poquito, por favor. En el cuadrante 9 se puede poner rutas de evacuación hacia la calle principal y eh, en donde está la zona verde esquinera, ahí se puede poner punto de, de, de evacuación. En la parte eh, 7, que está ubicado, ahí tiene que ser ruta de evacuación. También porque está en, está inclinada la calle y no tiene salida. En la ruta, en, la, en el cuadrante 6, tiene que ser ruta de evacuación. Uh -huh. eh, ábrame un poquito el mapa, por favor. En el cuadrante 11 y 12, también tiene que ser ruta de evacuación porque la parte donde está en lo que es la arboleda eh, eso también está empinado, va a, digamos, a, hacia partes este, altas. Entonces hay que poner ruta de evacuación. Ahora un poquito el mapa. En la parte 3 es donde está el tanque de agua. Entonces eh, ahí está el tanque de agua, estorba a la hora de ir y poner ahí un punto de evacuación. Básicamente tiene que ser ruta de evacuación. Eh, y la zona de seguridad que ellos pusieron básicamente es fuera de su comunidad, que es al frente de calle principal, donde tienen una zona libre. Entonces ahí es el punto de evacuación necesariamente. Entonces hay que poner en calle principal, donde están las... Zonas verdes, eh, puntos de desayunamiento de rutas de evacuación. Okay. Sería. Gracias, Yeri. Okay. Eh, Juan Diego, adelante. Yasmina, eh, Juan Diego tiene problemas con la con la conexión. Ah, ya. eh, Yasmina, eh, disculpa, pero he estado con problemas, hasta ahorita he logrado conectarme, entonces sí he estado un poquito fuera del, okay. del tema. no se preocupe, ahí va escuchando y si después tiene alguna observación, nos ha visto? Correcto, correcto, sí, sí he tenido más problemas de video que sí he logrado escucharlos. Ok, de acuerdo, perfecto. Eh, Karen, adelante. Eh, bueno, yo considero, como le dijo la compañera, ellos pusieron la zona de seguridad después de la calle, pero si hay tránsito ahí podría ser algo complicado. Con respecto a la señalización, este sería, empezando en el fondo, si puedes eh, reducir, eh, pondría una señal de de las que son, una sola línea, ¿cómo es? Adelante. Este... Y acá en la, en la curva pondría una hacia la, las que van hacia la derecha. Bien. Después pondría una señal también a la salida de las calles más grandes, Ajá. indicando hacia dónde es el punto de encuentro, ya sea izquierda o derecha. Okay. Y el punto de encuentro, pues a pesar de que se está cruzando la calle, pues sería en la zona de seguridad donde lo, lo indicaron ellos. Ok, gracias Karen. Eh, ¿Lourdes? No sé si. Eh, Creo que no, ya, ¿Te mira, tengo como problema ahí. Ok, entonces Marta. <coughs> bueno, yo pondría que en el cuadrante 9, digamos, donde está la escuela. Me imagino que en la escuela ellos deben de tener un punto de encuentro. Entonces, ahí pondría una señal de, de punto de encuentro. Y también como flechitas de ruta de evacuación hacia, hacia, hacia zonas verdes o, o donde ellos tengan. Me imagino que en la escuela sí deben de tener un punto para reunirse. Entonces, ahí sería importante poner una de punto de encuentro. De acuerdo. Gracias, Marta. Eh, ¿Doña Norma? Norma, ¿me escucha? Ay, estaba hablando sola. Sí, me pueden ampliar un poquito el mapa, vamos a ver. Okay. Sí, es, bueno, ya casi todas dijeron lo que yo quería decir, pero digamos, sí, es importante en la escuela que haya un punto de encuentro, ¿verdad? Para que salgan. Uh -huh. Ahí donde está esa zona verde, aquí hacia, hacia, hacia la zona verde, y también en el, en el creo que es eh, en el 8, en el 8, puede ampliarlo para el 8, sí, aquí en el 8, también aquí hay varias zonas verdes, ahí pondría puntos de encuentro, porque quedan cerca de las de donde están las, las, las quebradas, digamos, porque les quedaría muy largo salir hasta la calle principal. Entonces, eh, este, quedaría cerca de esos puntos de encuentro, en, sean el 9 o en el 8. Ahí ponía, pondría yo el, las señales de, de evacuación para, para sí. que sea el punto de encuentro ahí. Ok. Gracias, Norma. Eh, don Norma. A ustedes. Eh, bueno, yo pondría las en el sector 11, 12, 9 y 5 las de evacuación. Eh, las de encuentro en el 1, el 2 y 3 y donde se encuentra la escuela. Ok. Esas de, de encuentro. Ok. Perfecto. Eh, Doña Patricia. Eh, bueno, yo pondría un punto de reunión en, en el 3, que hay una zona verde, y las flechitas, este, de las, las en, en, la ruta encaminándolos hacia ahí. Uh -huh. Ok, sí. perfecto. Y para terminar, eh, Susan. Ok, um, bueno. Yo me baso un poco en la señalización que tienen ellos como ruta de evaluación en general, ¿verdad? Ellos dirigen la ruta de evaluación hasta la calle principal. Sin embargo, eh, por ejemplo, con la información que nos da Douglas de que en el cuadrante 9 hay una escuela, yo pondría un punto de encuentro en la esquina esta donde dice calle Vista Hermosa. En el cuadrante 9, en esa esquina que hay una zona verde. Ahí, exacto. Uh -huh. Porque queda cerca de la escuela y serviría en caso de incendio, digamos, en la escuela, que bueno, no, no tiene la, la amenaza como tal, pero ven que al frente de la quebrada, si sí hay un punto de incendio ahí. Y eh, después, no conozco la topografía del terreno, pero la quebrada pasa bastante cerca. Entonces, en caso de inundación o bien de temblor, creo que sería un... Un buen punto de reunión y no, no estaría tan lejos de la calle principal. Entonces pondría un, un, un punto de encuentro ahí con su debida señalización, digamos, verdad, de sobre la dirección. Luego pondría otro punto de encuentro. No, o sea, no conozco la topografía, como les digo, pero por, no sé esa parte en el 12 que hay una arboleda, y una zona verde que tan seguro sea pero analizaría poner un punto de encuentro en el cuadrante 12, donde está esa parte, y la señalización iría como en contra de la ruta de evaluación, eso es lo que me hace como dudar un poco. Pero ajá, en esa parte del 12, ajá, Tal vez para, para ver si la, si la pondría o no, tal vez Douglas puede, eh, no sé si eh, puede bajar un poco para, para ver la simbología, eh, porque ahí hay unas indicaciones de eh, lo que está por ahí, Uh -huh. eh, no sé si logra ver, Susan, Ajá. ahí lo que está en rojo. Uh -huh. Miembros uh -huh. de la Junta, peligro por carga de fuego. Uh -huh. conecta este uh -huh. tobogán, uh -huh. faltante alcantarillas. Ah, ok, ok. okay. Entonces ahí, ahí donde es. usted nos señala, en la 12, no sé si ahora podemos subir de nuevo. Ajá, en la uh -huh. 12, ok, toda esta parte... Que está señalada, es lo que ellos se llaman ahí. las cunetas, esas famosas cunetas tohogan, porque ya, ya, ya, así, ya, ya. Ajá. ya, listo, listo. Sí, yo dudaba porque ellos lo señalan como ruta de evacuación, entonces yo decía, es que no sé, ahí tenía dudas, de hecho, por, esa, por eso. Y el otro punto de encuentro que definitivamente sí pondría es en el cuadrante número 3. Okay. Eh, donde dice calle principal, porque el comité, que como decía la compañera, es con, conocedor de su área, ellos, eh, toda su ruta de evacuación va dirigida hacia este punto. Entonces, uh -huh. por algo, verdad ellos ya hicieron su análisis y definitivamente ahí pondría un punto de encuentro, porque es un, es un punto alejado de, de... y creo que este sería como el que cumple con todo. Porque eh, es, ellos lo, lo señalan ahí, ¿verdad? Como punto de, eh, como zona de seguridad, como decía la compañera, puede que esté fuera, pero eh, está lejos de inundaciones, de incendios, y asumo que en caso de terremoto sería una zona segura, ya que el comité que es conocedor lo señala, entonces definitivamente ahí en el cuadrante número uno, más bien es, podría un punto de encuentro. Ok, gracias. Y veo que Juan Diego levantó la mano Eh, correcto, una consulta ahí técnica, cuneta tobogán, si alguien me puede explicar, no, no, tal vez no la conozco por ese nombre. Es que eh, fue el mismo, el mismo comité que dio ese nombre porque ahí en esta calle pusieron unas cunetas que no, eh, no fueron bien eh, diseñadas. Digamos, el diseño no se pensó muy bien. Entonces, esas cunetas parecen un togán en realidad. Realmente así es. es. Ajá, sí, porque es. es una calle así. Y entonces, esas cunetas se pusieron de, de lado y lado de esa calle, pero en realidad son muy peligrosas. Porque ajá, no hay acera. Eh, para sí. contestar al compañero, es una, es una calle... este impinada, es decir, eh, viene de bajada la corriente cuando, cuando llueve, verdad, por eso es que se inunda todo este sector, porque las cunetas pues eh, no acaparan todo el agua que debería. Eh, por esa razón en este